Buenos días, amigos. Hoy os voy a mostrar este palacete que está abandonado desde hace unos cuantos años. Como podréis comprobar, está lleno de, de muebles, sillones, cajones, armarios. Arriba hay siete habitaciones, cinco o siete habitaciones. Ahora os lo mostraré todo. Es impresionante. voy a dejar que veáis no voy a hacer comentarios para darle un poco más de misterio a todo y os haga volar la imaginación mirad es increíble el palacete este y todos los muebles antiguos que hay Esto sería la despensa, aquí habría una cocina, porque veis, esto es donde se fregaban los plazos, estas lámparas tan grandes no sé para qué son, aquí, aquí estaría la cocina. Por ahí otro lugar, es como un pequeño pueblo, que grabaré otro vídeo y el próximo día os lo mostraré. ¿Grados? ¿Cuántos grados hay? 11 grados hay. Unas enciclopedias. Estas son las escaleras que ahora subiremos arriba. ¿Habéis visto? Una televisión. Mesas, sofás, unas llaves aquí, no sé dónde será. lo miraré. A ver qué sofás. Este es un cuadro de... Ah, de marcas de cerveza. Gran enciclopedia Punto de costura Madre mía, no tiene años esto Bueno Estos eran unas aceiteras, supongo Aquí no hay nada Unas revistas viejas en un cuarto de baño es la ducha las duchas aquí de aquí porque si no no se ve nada está muy oscuro aquí aquí harían leña fuego para mantener la casa caliente antiguamente pues no, se ve nada por aquí. no ponen el daño de esto os voy a mostrar la parte de arriba. ¡Wow! A ver. Vaya grada. Para arriba hay cinco habitaciones que son grandiosas. Mario. Aquí hay unas vistas al campo. Está lleno de campos todo esto. Habitaciones. Aquí hay un ventilador para el verano. Otra habitación. A ver qué es esto. Ah altavoces de música son altavoces estos para la música extrañas cajitas de música ¿esto qué es? no sé qué es esto no te lo mire. lo mire. No te lo mire. Para el Unas mantas. Libros. Películas del mortadelo. Las cajas vacías. Mirad. Todo esto son cajas de películas, ¿sabes? De sociología de países, de cine, pelis, películas, enciclopedia, libros, diccionarios, tereos infantiles, cuentos infantiles, clásicos del cine. Madre mía. Y las cajas están llenas todas. Mira. Está llena de películas. Un pelis de cine. Y está... ¡Están llenas todas! Aquí hay una cama Aquí sería un buen sitio para venir a ocupar Alguien que no tenga casa Que se haya quedado sin trabajo Pues esto está, está muy limpio, aquí se podría estar muy bien Hay colchones, camas hay un mobiliario, yo veo que la casa está muy bien, si hay alguna persona que no tenga casa, Se a quedar sin trabajo, si se quiere poner en contacto conmigo, porque aquí, mira, hay lavabo también, os enseño la cocina. Uf. Está muy bien. Si esto se limpia, se arregla y está perfecto. Si yo estuviera sin trabajos, si no tuviera dinero, yo me vendría a vivir aquí. Antes de morirme de hambre o quedarme en la calle tirado, claro que lo haría. Y mirad, hay más habitación. Otro cuarto de baño Y este está más limpio todavía Mirad que limpio No lo comprendo Aquí no ha entrado polvo No sé por qué Ah, oh, pero se nota que hace mucho tiempo Que esto no se utiliza Está lleno todo de polvo Mirad Pero limpiándolo todo ¿Qué me vendría aquí? A ver qué hay por aquí a ver, saldremos aquí afuera. Otra habitación con armarios, enchufes. Yo no me lo pienso. Si hay alguna persona necesitada que se ponga en contacto. Porque aquí hace muchísimos años que no vive nadie. Mira, dos, dos camas más. Esta era la habitación de los niños, ¿veis? Las fotitos. Dos camas más y están nuevas. La habitación está muy bien, eh. Mirad que bien arreglada está. Vamos a ver qué Madre mía, si hay habitaciones. Otra habitación. Otra cama. Más muebles aquí detrás. Sí, se compra un camping gas y se puede hacer comida de todo aquí. Una terraza, un armario. Mirad, ¿ves? es como un pueblo. para que con el aire no se abran las puertas por pues sí, para que esté todo en condiciones esto da fuera, ¿verdad? sí, esto da fuera mirad qué bonito el cuarto de baño con cortinas y todo y está nuevo, de color azul solo hace falta limpiarlo Y aquí otro cuarto de baño. Dos cuartos de baño. Las habitaciones perfectas. Mira Todo esto. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, y próximamente tengo dos vídeos más preparados para que, para subirlos. Si os ha gustado, espero que me hagáis un like y no os olvidéis de darle a la campanilla para recibir mis vídeos. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta el próximo vídeo.